sienten este de este gran estreno muy contentos ¿no? pues, pues ¿sí? sí pues que yo creo que estrenar algo es lo que yo creo que siente un padre cuando tiene un hijo entonces este, <risa> felicidad absoluta <risa> y nervio porque bueno uh -huh. eh, para mí como director va a ser la primera vez que lo voy a ver voy a ver la película con público uh -huh. generalmente siempre se hacen funciones antes claro eh, y hoy es la primera vez entonces este pues sí tengo ese nervios y yo de ver De, ver este, ¿no? de ver la reacción. Sus diseños dictan tendencia y son aclamados en cualquier parte del mundo que se presentan. ¿Qué se siente ser Evaristo Jiménez? Yo creo que es, eh, es una historia muy original. Yo no me acuerdo de una historia que plantee esto, que plantea macho en el cine mexicano. Retoma algo que nos tomaba hace mucho, que es una película sobre el mundo de la moda, que es... Pues es un mundo muy glamoroso, muy lleno de sé, celebridades, muy teatral, muy majestuoso. Te voy a decir cómo es ser yo. Ya sé lo que están pensando. Que Evaristo Jiménez es. Ay, mira. Eh. Se ve bastante. Esta película, macho, eh, sin duda tiene un sinfín de significados. ¿Cuál de ellos para ustedes eh, sería el más importante con el que ustedes se quedan? Es como, si sí, dejar a un lado las etiquetas, dejar a un lado el juicio, dejar a un lado como este, esta necesidad y obsesión de los seres humanos por querer catalogar todo y encasillar todo. Y creo que pues, eso era de entrar en una nueva era, en una nueva etapa eh, mundial en la que hay que hacer a un lado las etiquetas para poder ser uno mismo. ¿no? Estamos tan acostumbrados a estar encarcelados en lo que en encajar en lo que los demás quieren que seamos y y por eso nadie la mayoría de la gente no es feliz Evaristo Jiménez es un macho no crees gay depende de qué del ¿De tamaño de la tentación ¿Cómo les llegó a ustedes dos, principalmente, esta historia a las manos? ¿Y qué fue lo que, cuando la leyeron, qué fue lo que les convenció para que dijeran totalmente que sí? Fue por casting eh, y, y ya, o sea, así fue la sí, verdad. Sí, realmente no conocían la historia, no nada, no, nada, ¿no? Y aparte, eso, eso es muy complicado también con estos proyectos, porque te dan una, un casting, una escena muy cortita, ¿no? Que puede ser, no sé, eh, por ejemplo, en mi caso era, una, una pelea una de las escenas más difíciles una de las de la, escenas más de la, difíciles de la, de la, de la película, película que era cuando eh, lo empiezan a maltratar a Sandro O sea el barista empieza a maltratar a Sandro y, y se vuelve eh, amnésico ¿El ¿No? qué? Que, que, que le da amnesia Ah, que le da amnesia? O sea, sí, sí, sí que, le da amnesia, la, este, No cuentes, no cuentes, no cuentes oh, perdón, Y hasta perdón. ahí te no sí Pero eh, no sé, no tienes más información, entonces es súper complicado. Y al final, cuando ya te llega alguien dices, ¡Ah, ya entendí! O sea, lo hice todo mal. <risa> Acabo de pensar una cosa espeluznante. ¿A cuántas mujeres te has planchado? Oh, qué otra clienta y una que otra modelo? Son 322 mujeres, Evaristo. Ah, y una cajera de Minnesota. ¿Pues a qué hora fuiste? Eso mete cuatro horas. Es el macho cantor. <risa> <risa> macho cantor. <risa> ¿Quién es? Ah, no, menos. papá Menos. es no, el macho papá de rodarte. es no, ese cantó. es macho de los buenos. Eh, ¿eh? Sí, ese es macho. Se ve que al macho le gusta cantar. Sí. Es macho con corazón. Macho conquistador. Sí, seductor. <risa> exactamente, De <risa> un seductor. <risa> macho <risa> futbolista. Macho, fu <risa> macho. Puede ser este. ¿Cómo se llama? ¿Qué, qué, no? Ay, macho Morelos. El macho Morelos. <risa> macho Morelos. Ándale. <risa> ese. Ay, ah, es, ese es un macho. Ese está perdido. Ah, ese es el único macho sensacional. <risa> <risa> <risa> macho perdido. Macho perdido macho, qué confundido. Todo macho, todo macho, todo macho, macho, todo macho, todo macho, todo macho. Ay, no, me van a salir senos si y se me va a caer el pene.